que nos, nos tocó continuar. Eh, esto significó tanto para docente y estudiante seguir buscando nuevas formas de, de enseñar y aprender con TIC. Por eso decidimos continuar con el espacio y eh, pensamos eh, en nuevos espacios de acompañamiento con temáticas específicas. Entonces, bueno, veníamos trabajando con temáticas. Eh, tanto para docentes como para alumnos, eh, buscando con el objetivo de reflexionar acerca de, de las nuevas herramientas que, que ofrece las TIC, ¿no es cierto? Eh, conjuntamente con, con las herramientas que eh, se nos van planteando tanto como para la enseñanza como para el aprendizaje, en donde trabajamos la comunicación, la organización y los diferentes modos de evaluaciones para ver cuáles eran las estrategias que favorecían tanto como para docentes como para estudiantes. Eh, en este conversatorio nosotros buscamos hacer circular la palabra, así que bueno, eh, esperamos que, que si hay alguna duda, una consulta, puedan, puedan hablarlo, conocer y intercambiar las experiencias de las buenas prácticas, eh, de lo que le brindó las herramientas TIC a cada uno de los docentes, y bueno, contarnos a nosotros cómo fueron trabajando durante esta pandemia. Además, conocer, tenemos dos invitados especiales, también conocer los beneficios de la gamificación como estrategia de promoción y la participación de los modos virtuales. Eh, para comenzar, vamos a escuchar la experiencia de, de la licenciada Silvina Testagrosa, que, bueno, que es profe de pedagogía de la Facultad de Educación y Salud. Así que, bueno, profe, te vamos a escuchar. Eh, que nos cuentes tu experiencia. ¿Cómo están? Buenas tardes. Están? Bueno, agradecer Buenas este tarde. espacio, este espacio eh, que se nos abre, ¿no es cierto? Desde la propuesta de los estudiantes de práctica, y bueno, siempre desde la universidad provincial, ¿no? Como un espacio para seguir aprendiendo, para seguirnos encontrando, para seguir intercambiando. Yo quería contarles para empezar que... Estas reflexiones o esto que les voy a compartir comienza a partir de un mensaje, de un mensaje de texto que me llega hace unos días atrás con una pregunta justamente de las estudiantes que organizaban el espacio. Y acá lo tengo al celular, ¿sí? Para leer la textual, la pregunta. Me dicen, profesora, ¿podemos hacer una pregunta Sí. ¿Cómo les fue en estos tiempos de pandemia con el vínculo con sus estudiantes? en relación a la enseñanza y el aprendizaje, considerando enseñanza y aprendizaje mediado por las TIC. Y yo, ¿Cómo se responde a esa pregunta? ¿Cómo le fue en el vínculo con sus estudiantes, ¿sí? con la enseñanza y el aprendizaje en la mediación de las TIC? Y la verdad es que esa pregunta, que fue una pregunta hecha en un solo mensaje de texto, despertó la posibilidad de un montón de reflexiones, de poder volver sobre ese proceso que había sido no solo este año, sino a partir del año pasado también. Un proceso realmente de mucho aprendizaje, ¿sí? aprendizaje para mí como docente y aprendizaje en relación a las propuestas de los estudiantes. Y digo, ¿por dónde comienzo? Empecé, por eso, digamos, a hacer un listado de las cosas que había utilizado, ¿sí? de los recursos, de las herramientas, de los instrumentos eh, que habíamos empleado en las distintas clases, el listado se iba ampliando, ¿sí? El uso del drive, el uso de formularios, el uso del Meet grabación de clases, los videos, los audios, las presentaciones, las plantillas eh, del PowerPoint también, los juegos interactivos, eh, todas eh, herramientas o recursos que en realidad aprendimos, tanto docentes como estudiantes, a usar porque no estaban, digamos, en nuestro repertorio habitual de enseñanza y en los procesos de aprendizaje. Algunas cuestiones, habíamos empezado, no es cierto, a, a trabajar desde la misma aula virtual, pero no de esta manera. Y mirando, digamos, el camino recorrido, pensaba, bueno, cuántas cuestiones nuevas pudimos incorporar. Y al mismo tiempo, ¿sí? en todos estos procesos, a partir de la incorporación de todas estas cuestiones nuevas, digamos, que nos traen las TIC. Eso fue, digamos, como una, un primer elevamiento que, que me motivó, digamos, la pregunta. Una, una primera cuestión como más específica de qué se había utilizado. Y luego, a partir de eso, pensar en los procesos del aprendizaje y en los procesos de enseñanza. Con respecto a los procesos de aprendizaje, no pude dejar de pensar en qué medida nosotros siempre al entender el aprendizaje en situación, nos encontramos ante nuevas formas de aprender que tienen que ver con nuevas formas de atender, nuevas formas de recordar nuevas maneras de escribir, nuevas formas de pensar y asimismo nuevas formas de vincularse. Necesariamente, digamos, toda esta incorporación de las TIC a los procesos de enseñar, a los procesos de aprender, me llevaron a pensar en todo esto. ¿Y en qué medida realmente esas herramientas que se fueron implementando fueron ayudando a los estudiantes también a irse encontrando con su propio proceso de aprender? Con sus propias posibilidades y también con sus distintas modalidades de aprender. Porque indudablemente que cada herramienta eh, que de pronto nos íbamos utilizando, que íbamos aprendiendo, que íbamos conociendo, y las íbamos conociendo muchas de ellas a la par, ¿sí? eh, nos traía no es cierto, este desafío ¿no? de poder pensar sobre el propio proceso de aprendizaje. ¿De qué manera se podía comunicar lo aprendido? ¿Sí? En ese sentido, también, las distintas herramientas y sus distintas posibilidades. Siempre, siempre teniendo presente la autoría de los sujetos también en estas herramientas, ¿no? en el uso de las herramientas. Eso, por un lado, no es cierto pensaba con respecto al tema del aprendizaje de los estudiantes y en función de las devoluciones también, que parte de las instancias evaluativas o de las mismas actividades que íbamos realizando, los mismos estudiantes realizaban. ¿Cuánto les costaba a veces la incorporación de algunas cuestiones? ¿Cuánto facilitaban algunos procesos también la incorporación de algunas cuestiones, como algunas presentaciones o como la posibilidad de encontrarse sincrónicamente? Y por otro lado, siempre hay conjuntamente con este proceso de aprendizaje, si bien con su especificidad propia, el proceso de enseñanza. Y pensando en la enseñanza no podía dejar de leer, digamos, esta cuestión de la situación de aprendizaje de las TIC. No solamente como herramientas, ¿sí? Sino básicamente como cuestiones que tenían que ver con opciones políticas. ¿sí? Es decir, como la enseñanza de su dimensión política me convocaba a pensar y a leer, no solamente, por ejemplo, la implementación de un formulario, ¿sí? como una herramienta, como un instrumento, sino como una cuestión del orden de en qué medida permitir el acceso ¿sí? a determinados bienes culturales también a los sujetos que participaban en estos procesos del aprender. El poder leer que el elegir una herramienta u otra, ¿sí? el elegir un recurso u otro, no es solamente una cuestión de utilidad práctica, sino que tiene que ver con una opción, un posicionamiento ético en la enseñanza. En qué medida eso que yo estoy eligiendo le permite a los sujetos que aprenden el acceso a determinados bienes sociales y culturales. Y en qué medida justamente esa elección podía dejar, eh, dejarlos afuera, ¿no es cierto?, de la participación también. Hay algunas palabras que a lo largo del año nos resonaron mucho y que fuimos aprendiendo también, que formó parte de estas experiencias compartidas con los estudiantes. Como la palabra acceso... Sí, el dar acceso. Y últimamente esas palabras, digamos, que, que tenían que ver con esta cuestión del atravesamiento, el drama de las tecnologías y los procesos del enseñar y del aprender, han eh, llamado mucho mi atención. ¿Sí? Como que qué es lo que se dice cuando decimos estas palabras. La palabra dar acceso, que la usamos tanto, ¿no? Si ya te doy acceso. Bueno, esperen que generamos el acceso. Pensaba el acceso a qué, el acceso a quiénes. ¿El acceso para qué? ¿Sí? La palabra enlace. ¿Sí? Desde Frigerio hay aportes muy interesantes que hemos estado trabajando también durante el año y que tienen que ver con, con ver, ¿no es cierto, nuestros, nuestros oficios como oficios de lazo. ¿sí? Y hemos estado inmersos en enlaces, muchos enlaces. Y esto de pensar y reflexionar también, ¿no? ¿Qué se enlaza? ¿Quiénes se enlazan? ¿A qué se enlaza? Como una dimensión que no, no puedo dejar de tener en cuenta el pensar en la enseñanza y en los procesos de aprendizaje de mis estudiantes. El compartir pantalla. ¿Sí? El compartir. ¿Qué compartimos a lo largo del año en la pantalla? ¿Qué tipo de imágenes? ¿Qué tipo de palabras se compartieron? ¿Cómo el compartir? siempre convoca esta cuestión del encuentro, ¿no? Esta dimensión del encuentro, tanto la enseñanza como el proceso como el aprendizaje, ambos se encuentran, o so, podemos, digamos, este, articular esta dimensión del encuentro, ¿no? Eh, bueno, ¿en qué medida, digamos, esto que se compartió también en las pantallas fue significado por los estudiantes como encuentro y cómo posibilitó y generó los vínculos? Hemos trabajado mucho Juegos, ¿sí? Aparte de las tics también, ¿no? La dimensión de lo lúdico y el aprender. Y la verdad que no sé si puedo dar respuesta a esa pregunta inicial que me hicieron las estudiantes. ¿Cómo les fue? Creo que tendría que pensarlo mucho, creo que tendría que traer acá las voces también de mis estudiantes para que digan cómo nos fue en el proceso. Pero les cuento que justo hoy este, recibí una devolución de una de las estudiantes que me decía, bueno, profesor a lo largo del proceso del año, eh, y a partir de lo que hemos estado aprendiendo, estoy emocionada y movilizada. Y esas dos palabras a mí me significaron mucho para pensar también en esto, ¿no? Si a través del uso de todos esos, eh, esos recursos, esas modalidades, esas herramientas, esas opciones en realidad ética es que y política, que es el poder incorporar las TIC también, ¿no? En la enseñanza y el aprendizaje podemos emocionar y podemos movilizar, ¿sí? podemos generar esta cuestión vincular que es la que sostiene los aprendizajes y podemos hacer que se generen espacios de apertura y de pregunta, creo que ahí está la cuestión en donde se juega lo político y lo ético, ¿no? de la incorporación de todo este bagaje, digamos, no es cierto, de, de toda esta amplitud de posibilidad que nos traen las TIC y ahí es donde se juegan también las cuestiones de acceso, en donde nosotros empezamos a pensar que no solamente es el recurso que usé o lo que dejé de utilizar, sino que se produjo a partir de eso. ¿Cuáles son las resonancias? ¿Cuál es el impacto? No solamente, digamos, a nivel específico de un contenido, sino en relación a qué se movilizó en esos sujetos que aprenden, que tiene que ver con su autoría y con sus condiciones de posibilidad. Digo, ¿qué voy a decir en estos minutos? Porque eh, a veces parecen mucho, a veces parecen poco, este, pero bueno, creo que esos son los principales interrogantes y las principales experiencias, ¿no es cierto?, que, que me hubiera gustado compartir. Creo que puedo contar mucho más y, y, y algunas cuestiones también, ¿no?, de microexperiencias, ¿no es cierto?, eh, desde crisis y desesperación hasta después sentir el reconocimiento del estudiante que dice, profesor, si no lo puedo entender. ¿Sí? Y en este tramo de acompañamiento siempre pensar ¿no? en, en el aprendizaje y en la enseñanza como estos objetos complejos eh, que nos come con tiempo la reflexión. ¿sí? Así que bueno, agradecer, como decía recién al principio, por la posibilidad y, y bueno, espero que esto que he compartido también sirva para que, para que sigamos pensando y pensándonos ¿no? en, en esta tarea que también tenemos nosotros de acompañar estos procesos del, del aprender de los estudiantes y de todo lo que nos traen estas nuevas tecnologías también. Bueno, muchísimas gracias, profe. Muy linda, muy, muy linda su experiencia, eh, porque la, la contó eh, desde todas las miradas, ¿no? Desde la mirada suya y a su vez desde, desde la, esa devolución de, de una estudiante que también es algo que, que es tan necesario, eh, esta lejanía que, que estamos teniendo, pero poder tener ese vínculo y esa devolución de, de alguna manera. Eh, me queda especialmente con, con la pregunta, si se puede emocionar, ¿no? Ah, con, con la virtualidad y con esta distancia. Muchas gracias, profe. Vamos a escuchar ahora a la licenciada Rebeca Guevara, ella es docente... Eh, de la FES, de la Cátedra de Orientación Vocacional-Ocupacional, eh, que está en cuarto año ¿sí? de, la, de la carrera de la licenciatura. Bienvenida, profe. Gracias, buenas tardes a todos. Eh, la verdad que cuando recibí el mensaje de, de la convocatoria a participar, eh, bueno, fue el sentir... ¿Estoy utilizando las TICs? ¿qué puedo, ¿Qué puedo compartir desde mi lugar? Va, desde el lugar de la cátedra, porque estoy en representación de otras tres profes que compartimos equipo. Eh, la verdad que, bueno, la, es muy desafiante pensar las clases en estos contextos. Eh, esto que dijo la profe Silvina, que, bueno, eh, el poder, esta reacomodación que tenemos que hacer a nuestros esquemas, eh, No fue menor. Eh, y bueno, y desde la Cátedra de Ovo también pensamos mucho en la cuestión de lo político, de, de este posicionamiento político que teníamos que tener, ético-político, los dos, les docentes, eh, en función de eh, los aprendizajes que se puedan generar desde la virtualidad. Y bueno, eh, tuvimos como principal objetivo el año pasado, 2020, eh, poder garantizar esto del acceso, que problematizaste muy bien, eh, Sil, que... Eh, que bueno, esto de quiénes pueden acceder en, esto, en estos contextos, no eh, entonces bueno, como que priorizamos eh, las clases de escritas, que fue todo un desafío, ya que eh, orientación vocacional, como bueno siempre lo decimos en las clases, eh, no hay mucho escrito, hay, poca, hay pocos autores que, que sistematizan sus prácticas y demás, eh, bueno, estoy, yo estoy supliendo a la profe Ugema Arul, que, que no es menor, digamos, de su trayectoria en el campo. Eh, la extrañamos horrores. Eh, y bueno, entonces esto, el poder llevar eh, a lo escrito todo lo que se trabaja en, en, en, la, presen lo que se trabaja en la presencialidad. Y bueno, estuvimos todo el 2020 <ríe> a deshoras escribiendo, escribiendo, sacándonos los cerebros. Eh, pero bueno, eh, creo que pudo, pudimos como cubrir esa cuestión de, de, de quiénes podían acceder, porque esto de, de no, cual, no cualquiera podía tener la, los dispositivos para poder eh, estar en las clases sincrónicas que, que generábamos, porque también es eso, no solo la clase escrita podía garantizar el encuentro con el estudiantado, eh, de hecho, eh, las clases sincrónicas... Eh, eran bastante significativas. En 2020 fue un poco más complicado porque el proceso de escritura junto con, con el sincrónico era como muy difícil hacerlo eh, como constante, digamos, no pudimos estar en clases todas las semanas sincrónicas, sino que priorizábamos, como les decía lo escrito, eh, y bueno, y también pensar otros dispositivos, otras herramientas que pudieran también eh, generar esta... Eh, flexibilidad que se trabajaban en, la, en el aula, digamos. Entonces, bueno, también indagar qué programas, eh, qué herramientas podemos utilizar desde lo virtual y que también pueda eh, no, no consumir tantos datos o tanta... Eh, o, porque no todos, no todos en Wi-Fi. Entonces, bueno, fue eh, la verdad que el año pasado bastante desafiante. Este año quizás eh, tuvimos como un poco más de herramientas y además de que ya eh, al no estar encerrados como que se podía trabajar de otra manera. Entonces, bueno, utilizamos, fuimos como de distintos eh, recursos, de yendo y viniendo, probando, con errores, aciertos, eh, siempre, bueno, era una cuestión de aprendizaje constante, eh, tanto de nosotros como también del estudiantado, eh, porque bueno, también el pensar eh, en cómo nosotros explicar cómo se utilizaba tal programa, porque es, como vos decís, sí, sí. o sea, eh, no todos podían entender la lógica del uso de, las, de estos programas, que son novedosos, eh, porque, bueno, son distintas épocas también, hay algunos que sí tienen facilidad, otros que no. Entonces, bueno, pasamos, eh, ¿qué pasó en 2021? Como que nuestra prioridad era también la participación del, del estudiantado, porque esto del intercambio, líder y vuelta, era también fundamental, sobre todo... Eh, en, en orientación vocacional que siempre, <ríe> pobres no, eh, llegan como diciendo, ¿qué es esto? Los psicopedadores hacemos esto, entonces, bueno, tener pensado eh, distintas estrategias para poder garantizar eh, la comprensión de lo que queríamos ir comunicando, ir trabajando. Eh, entonces, bueno, pasamos de lo que eran los padlets, del pizarrón de meet de... Bueno, del drive, que esto era fundamental, quizás a veces dábamos por sentado que el drive se manejaba y no. Entonces, bueno, también obviamente del aula virtual de cabre, por mensajería interna, la utilización de foros, que aún es tan difícil que se participe en los foros, o sea, ir pensando distintas estrategias para que puedan tomarlo como una herramienta más. Eh, pero bueno, seguimos trabajándolo porque cuesta, cuesta bastante el ponerle palabra y el, viste que no nombre, apellido, foto y eso como que es bastante, se, se siente muy expuesta. Y, y pasa también en, en lo sincrónico, digamos, en las clases, lo difícil que es eh, el poner la cámara prendida, el micrófono, el poder participar, que si bien en clase presencial sucedía este miedo a participar, pero creo que... Eh, la pantalla también, esto que nos aleja, ¿sí? Eh, esto de poder hacer otras cosas mientras estás en clase, entonces, bueno, también era un desafío poder convocar a que eh, lo que se trabajara fuera lo suficientemente interesante o también lo, lo, lo que, les, que les convocara a que participaran, en ¿no? alguna obligación así. <ríe> y bueno, eh, no fue menor ir pensando esas, esas estrategias, eh, pero bueno, a medida que va pasando el tiempo, creo que se, está, se puede como achicar un poco esta dificultad del poder prender la cámara, ya llega el fin de año y ellos, ya el estudiantado puede ir eh, contando lo que siente también, porque creo que más allá del conocimiento que se trabaja en el aula, eh, bueno, en el aula ahora simbólica en la compu, eh, estos sentidos de, de los cansancios que estamos ya transitando, en este, mire, a finalizar el año, eh, qué es lo que se está pudiendo aprender, qué es lo que no, bueno, a través de las evaluaciones también vamos observando esto de que, de lo procesual, esto de, la, de las instancias formativas, eh, trabajamos mucho la, la cuestión de lo grupal, eh, considerándolo como sostén, de, de, sostén entre, entre pares, digamos, de las trayectorias, eh, lo planteamos desde, desde el principio de año, desde ese lugar, eh, para, para que se sientan acompañadas entre, entre ellas, digamos, porque si no, eh, siempre está como la responsabilidad de que lo grupal es algo negativo, o también, bueno, esto de potencia, de que como nosotros estamos en cuarto año, eh, ya están a un paso de, de, de, de recibirse, y eh, el pensar que, Toda la vida van a tener que trabajar interdisciplinariamente con equipos de trabajo que quizás acuerden o no, que no se eligen. Entonces, bueno, trabajar eh, desde ese lugar, desde lo grupal, nos pareció también muy, muy interesante y creemos que, que va funcionando. Por eso lo sostuvimos este segundo año eh, y bueno, ya veremos el año que viene que seguramente creemos que es, es presencial. Tengo entendido que, que es todo presencial, pero... Eh, ya estamos preparados por si, por si pasa algo más. Eh, y bueno, los formularios de Google también, eh, la verdad que es un dispositivo que nos sirve mucho para la cuestión diagnóstica eh, y lo procesual. Sí, eh, es algo que no nos gusta mucho para los, las evaluaciones finales, pero como son mesas muy... Eh, masivas, las de orientación vocacional, siempre tenemos que acudir a, a ese recurso, todavía no hemos encontrado, que de hecho me parece también muy interesante este tipo de encuentros para poder nutrirnos de lo que vamos utilizando en, los en las distintas asignaturas. Eh, y bueno, y también esto de hacer participar el estudiantado, de que, de que puedan devolvernos que haya un espacio de retroalimentación, eh, que ellos, a medida que van transitando, quizás eh, sepan mucho más que nosotros, de de qué herramientas son más útiles para trabajar distintas cosas entonces bueno siempre estamos como eh, alertas o atentos a que nos puedan ir compartiendo ideas eh, y demás el tenemos también bueno creo que no estoy excediendo el tiempo pero tenemos también un equipo de ayudantes y adscriptas eh, que tienen que participan de una manera muy activa y <ríe> Y la verdad que es, tienen otro manejo también, ¿no? Eso es increíble eh, cómo eh, las generaciones eh, van aportando, digamos, desde su lugar o con sus distintas experiencias, eh, la, las distintas innovaciones tecnológicas. Eh, así que, bueno, eso. Me parece que crucial esto, esto, estos, estos encuentros en los que podemos compartir ¿Desde qué lugar se trabaja y hacia quiénes y con qué objetivos? Muchas gracias por la invitación también. Muchas gracias, muchas gracias, profe. Eh, me quedo especialmente, bueno, todo excelente, ¿no? Por supuesto lo, lo que nos comentó el profe, pero me quedo especialmente con esto de los diferentes accesos, ¿no? Y la diferencia con la, con la presencialidad, eh, el, el equipo de, de OVO pudo encontrar, eh, para brindar acceso mediante la escritura, mediante la oralidad, mediante herramientas visuales, eh, entonces de, esa, de ese modo ellos, ellos pudieron, ellas, pudieron eh, brindar ese acceso para todos los estudiantes. Eh, me quedo con eso especialmente porque, de verdad, como estudiante de la, de la profe Guevara, eh, las, clases, las clases escritas eh, la verdad que muy claras, entonces uno podía acceder eh, sin ningún problema a, a los contenidos de, de OVO, materia muy complicada. <ríe> lo voy a decir, lo voy a decir. Gracias, profe. Bueno, ahora escuchamos al profe Zamboni. Profe, bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Licenciado Zamboni, ¿sí? Eh, de quinto año. Ya casi al final, pero. También he sido de primero, de eh, socioantropología, eh, pero yo, yo entro, digamos, a la, a la FES, en el momento ya que es FES. No conocí la instancia de, eh, de Instituto Superior Domingo Cabred. Y, y, y está, esto está ligado a un poco también a la, eh, a la posibilidad de historizar un poco eh, el desarrollo de las TIC en, en, a través de las aulas virtuales por lo menos desde mi punto de vista y es que eh, yo entro a trabajar a la FE directamente en el ciclo de complementación curricular que a mi modo de ver en ese momento era es como una especie de educación semipresencial eh, independientemente de que no estaba catalogado de esa manera pero este eh, Sí lo, lo, lo sentí y lo vivía como una educación semi presencial, donde la, el aula virtual jugaba un papel muy importante. Ya desde mi propia experiencia personal, eh, he buscado siempre la digitalización de todos los recursos como una forma de, de más, eh, mejor accesibilidad por parte de los estudiantes, mejor entre comillas, hay mucha gente que prefiere el papel para leer, pero... Eh, es como que entendía que, eh, desde, lo, desde la virtualidad, el, el formato digital eh, era como más transportable, más compartible, y, e incluso recursos por allí que en papel no, no existían, digamos, por lo menos en una, este, eh, con una facilidad de acceso, con, eh, en fin, la cantidad de materia que se puede compartir de manera digital, ha ido aumentando uh, ahora, digamos, exponencial la posibilidad, en otro momento tal vez no, pero me sentí como contribuyendo a eso. Y, y bueno, y lo pude experimentar allí en esa instancia del ciclo de complementación y después transportar esta experiencia mía a la licenciatura plena, donde también este, eh, eh, empecé a notar que eh, no sé, no puedo compararlo, digamos, con, con ese momento previo del de Instituto Domingo Cabred, pero me dio toda la impresión de que eh, esta, esta situación de, del aula virtual empezaba a traspolarse a, a, este, a, a, eh, a la licenciatura plena que empezaba en el 2015. Recordemos que el siglo de complementación empezó en el 2013. Entonces, cuando empiezo a, a dar clases en, el, este, en la licenciatura plena, noté que esas exigencias o ese pedido o esa solicitud de aula virtual aparecía también en la licenciatura plena y, eh, y me parecía como que no era usual porque notaba que mis colegas no estaban muy familiarizados con eso y, y en mi caso particular, por esta experiencia previa de la eh, del ciclo de complementación sí lo estaba entonces, <ríe> historizando yo veo ahí un antecedente importante en la, en la aparición de las tecnologías de la información y la comunicación a través del aula virtual en la licenciatura que conocemos hoy, ¿no? en la licenciatura plena eh, y, y claro, era muy distinta era muy distinta a lo que es hoy la, la, el ASPO y la DISPO Potenció tremendamente la aparición de otras formas, digamos, de, de llevar adelante esa virtualidad incipiente que tenía que ver con eh, esos años 2015, 2016, 2017, donde eh, la presencialidad ocupaba eh, la escena principal y desdibujaba incluso la posibilidad de recurrir al aula virtual. Y aparecía por allí como un doble trabajo presencial virtual en el caso mío personalmente por venir de alguna otra tradición como digo yo no no vengo tanto de, de esa experiencia del instituto pero sí de otras instituciones donde se trabajó mucho la la virtualidad de hecho fui profesor telemático en en ies que fue pionero en la en la educación telemática fui docente telemático, o sea, atendía a la carrera a distancia 100%. Entonces ahí aprendí algunas cosas, que eh, me, las tenía como base, las traía como base, y que en otra institución donde trabajo, en Ciencias Económicas, en la Universidad Nacional de Córdoba, eh, también veían con muy buenos ojos el, el armado de las aulas virtuales mucho antes de la pandemia. Eh, con un equipo, digamos, de gente eh, específicamente abocado al diseño y al, y al asesoramiento en esto, en, en aulas virtuales. Entonces, como que eh, personalmente traigo, traía una predisposición eh, y una formación eh, en eso, en, en lo que sería el, el uso de ese recurso gigante que es el aula virtual. El, pero decía, muy distinto muy distinta esa aula virtual de esa época con la que conocemos actualmente. ¿Por qué? Porque básicamente, personalmente, percibía a esa aula virtual como un reservorio de documentos, de bibliografía, de algún tipo de recursos como videos, de actividades que después podían ser enviadas por mensajería eh, y que eh, bueno, para, personalmente fue un recurso que usé mucho. Lo usé mucho al aula virtual como repositorio y como, eh, y como este, sitio donde ubicar actividades, sobre todo actividades que no había tiempo de hacer en el aula presencial, Aquellas que involucraban ver un video largo o una película y influenciados tremendamente por la profesora Graciela Péricola, eh, el trabajo en films, en películas, para luego vincular a conceptos teóricos, se transformó en una constante, en varias materias. Tal vez no tanto en, en la que motiva mi invitación a esta charla, que es eh, el problemáticas interdisciplinarias, sino más bien en, en psicopedagogía laboral y en socioantropología. Allí el recurso... No llegó a ser abusivo el recurso de análisis de film, pero fue importante, eh, sobre todo para las evaluaciones y los trabajos prácticos. En, mm, cometo un error al decir que en problemáticas interdisciplinarias no, porque uno de los recursos que más usamos, sobre todo evaluativamente, en interdisciplina, fue eh, eh, un unitario que mm, del cine argentino, de la televisión argentina, que respondió muy bien a, eh, a los contenidos de esa época en problemática interdisciplinaria, que era eh, la, el, el unitario, eh, el mal menor, el mal menor. Muy, buena, muy buen material para vincular con los contenidos de género, de familia, de infancia, eh, y problemáticas sociales en general, que eran a las que atendíamos interdisciplinariamente como objetivo en la materia. Bueno, eso fue, digamos, algo así como la protohistoria de, eh, de eh, del aula virtual. Ahora, para mí se, se abrió un mundo muy interesante cuando descubrí la necesidad de emplear otros recursos para la enseñanza. El recurso que me parece súper interesante, que tiene un trabajo muy particular para llevar adelante, y es el de los videos, los videos propios subidos a youtube o subidos al drive pero preferentemente subidos a youtube <coughs> o sea la creación de un canal en youtube con vídeos propios que al principio en mi caso fueron grabaciones de mí, de mí mismo con, eh, con el teléfono en, este, en pleno aislamiento ni siquiera en la ciudad de córdoba me había agarrado el aislamiento en, en el interior y este, en una localidad del interior y con poca conectividad, solo, solo la del teléfono y ahí grababa las clases eh, frente al teléfono tratando de... después la digitaba y, y la subía so, ahí descubrís la ventaja de subir a YouTube porque es algo así como una portabilidad tremenda permite el, el intercambio con muy pocos recursos con muy pocos eh, datos eh, por eso lo prefiero al recurso del, de, de subir al, al drive ¿no? de compartir a través del Drive. Y, bueno, después de esa experiencia que no me gustó mucho, porque me exponía demasiado de, de cara, de ambiente, etc., eh, descubrí el PowerPoint con voz en off, donde uno puede encontrar diseños muy interesantes, muy atractivos para hacer correr el, el, la clase. Y esto... Eh, Contado de esta manera, suena como, cosa, como cosas sueltas. En realidad, hay un hilo conductor que tiene que regir todas estas cosas sueltas, recursos, etc., eh, que es la estructura de las, eh, del aula virtual. Y de la, perdón, no del aula virtual, sino la estructura del de dictado de la materia. La estructura de la materia que para mí... Tiene que ser una alternancia entre lo sincrónico y lo, y lo este, eh, asincrónico. Es decir, eh, lo sincrónico como que cansa. Eh, la, todos los días encontrarme con el profesor hablando por, este, por, eh, por el MIT y no me parece un recurso menor, todo lo contrario, me parece sumamente valioso, pero me parece eh, absolutamente complementario, adecuadamente complementario ese video del que hable, ese video acompañado de el material bibliográfico que tiene que que está ligado a ese video y que son eh, las dos caras de una misma moneda y las eh, las actividades para para plasmar esto que el estudiante o la estudiante eh, ve en el video y lee en el texto y en los distintos recursos que uno le hace uno acerca a través del aula virtual entonces la estructura de la que hablo es la estructura de una alternancia eh, sincrónico asincrónico y y es como diseñamos las clases en la materia en la que estoy es decir eh, primero bueno una presentación sincrónica pero la verdadera esencia de la actividad consiste en el, la, este, la presentación del video, con el material y todo cargado en el aula virtual, tratando de hacerlo de manera atractiva, que quede bien, bien explicitado en el aula, y la clase sincrónica a la semana siguiente, quedando la posibilidad de que el estudiante vea el video, lo estudie, lo desmenuce, eh, y... Eh, y en la semana siguiente el encuentro sincrónico donde, que no le damos clases sino conversatorio donde el estudiante tiene que venir con dudas con inquietudes, con preguntas con eh, temas de interés vinculados a lo visto para ampliar, para complementar para completar, etc. todo esto organizado meticulosamente en un diseño clase por clase, desde el primer día hasta el último, en el momento de la presentación. Cuando voy a presentar la materia, presento todo el, todo, la, todo el esquema, desde la primera clase hasta la última. Y obviamente, los momentos de evaluación, los momentos de, de, de, de presentación de algún invitado, y cuestiones por el estilo. Eh, y, para finalizar un poco esta, eh, esta charla, lo que pensaba era mm, comentarles que, eh, particularmente tengo una, eh, una fundamentación a la que me ciño mucho para este diseño. Y es eh, la teoría sociocultural de Vygotsky, que eh, plantea la importancia de los mediadores instrumentales, las herramientas y los signos. Y, y, la, y los recursos TIC son las herramientas que nos muestran esos signos. En ambas cuestiones vinculadas a la llamada ley de la doble formación que plantea Vygotsky, esto de que el aprendizaje se da en un intercambio con el otro, en una eh, apertura desde la afuera, y después en un proceso de internalización. Esta, esto de la herramienta y, la, y el signo, tiene que ver con esto externo que es la herramienta, y esto interno que es el signo, y esa complementariedad necesaria entre estos dos instrumentos, entre estos dos mediadores instrumentales, herramientas y signos. Y, y básicamente, me estoy refiriendo con la herramienta, a esto que posibilita algo que tiene mucho que ver con, el, con la mente humana, con el funcionamiento de la mente humana, y que es eh, el hipertexto. El hipertexto es algo que, aparece fuertemente con los entornos virtuales de aprendizaje, con los EVA. Eh, los entornos virtuales de aprendizaje proponen este reticulado, que es una forma distinta a la lectura del libro, que es lineal, sino esta, esta forma de lectura que es reticular, diría Suárez Guerrero, un, un estudioso del tema, y quien, de quien he tomado la cuestión esta de, de, de la vinculación con la teoría eh, de Vygotsky, y, y es esta, este, eh, esta potencia que, que genera eh, el entorno virtual de aprendizaje que es la, eh, el, el, hiper, el hipertexto. ¿no? Esta posibilidad de abrir distintos universos de significados simultáneamente, eh, en función de intereses, en funciones de gustos, en funciones de necesidades, eh, y que... Eh, tiene más que ver con cómo, funciona, eh, cómo funcionamos nosotros, los sujetos. Bueno, este es un poco el relato de la experiencia y de cosas que eh, he ido este, complejizando en esta, en esta hermosa experiencia de, eh, de la virtualidad, que obviamente está emparentada con algo tremendo que fue digamos la enfermedad y la muerte, no pero que uno por ahí trata de encontrar siempre cómo capitalizar eh, los aspectos este, eh, negativos y positivos por los que ha pasado bueno, eso sería todo, muchas gracias por la escucha muchas gracias gracias profe gracias por decirle hermosa experiencia ¿no? a, a la enseñanza en la virtualidad creo que es el primero que lo nombra, que lo nombra de esa manera eh, bueno hay muchas preguntas que van para alguna para próxima encuentro profe <ríe> han quedado muchas cosas para preguntarle eh, bueno, vamos a escuchar ahora eh, la presentación de la licenciada Paula Flores y de la licenciada Estela Mariscao. Hola, ¿me, me escuchan? Muchas gracias por, por permitirnos este espacio, por la retroalimentación, por esta sinergia, ¿no? De, de Disculpe, esta... eh, Paula, perdón, eh, la presentamos primero un poquito nosotros, ¿sí? sí. Te iba a decir que quiero intentar eh, presentarte un, un genial y que armé un poco para ponerle un poco de, a esto, pero tengo que ver que va a funcionar. Sí, sí, si empezamos, puedes, ya te <risa> puedes. <risa> si querés. Eh, eh, bueno, eh, la Vera las quiere presentar eh, para que todos eh, con, las conozcamos. Bueno, eh, en nombre de todo el equipo. Agradecemos a las docentes invitadas que hoy nos acompañan y que nos hablarán sobre gamificación. Estela Mariscau es licenciada en Psicología por la Universidad Argentina John Kennedy, licenciada en Educación por la Universidad Nacional de Quilmes y maestranda en Filosofía por la Universidad Nacional de Quilmes también. Docente de nivel terciario en distintas asignaturas y en diversos profesorados públicos de la ciudad autónoma de Buenos Aires. Eh, también es profesora de idioma italiano del Departamento de Extensión Universitaria en la Universidad Nacional de Quilmes, en modalidad tanto presencial como a distancia. Capacitadora en cursos de posgrado para la Unión de Universidades de América Latina y otras universidades públicas argentinas. Paula Flores. Es licenciada en Comunicación Social en la Universidad Nacional de Quilmes y especialista en docencia en entornos virtuales por la Universidad Nacional de Quilmes. Docente en carreras de grado en educación virtual desde el año 2009 en universidades nacionales de la Argentina como Universidad Nacional de Quilmes y UTN. También es docente de capacitación del posgrado para la Universidad Nacional de Quilmes y para la Sindicatura General de la Nación y el Instituto Nacional de Formación Docente del Ministerio de Educación de la Nación. En los últimos dos años diseñó y llevó adelante cursos de capacitación docente para la Unión de Universidades de América Latina y además otras universidades públicas argentinas. Desde ya es un placer para nosotros contar con la experiencia de ustedes y con la participación de ustedes. Así que un, un gran gusto realmente. Bueno, muchas gracias. Eh, yo quería decir, retomando un poco lo, que, lo, lo muy interesante que compartimos recién y, y la pregunta que quedó en un momento acerca de si... Eh, si se puede provocar emociones en la virtualidad, que creo que en el fondo es de lo que se trata, es eh, un poquito en lo que queremos conversar con ustedes, compartir con ustedes un poco desde la experiencia. Eh, eh, digo, hay una de las acepciones, a mí me gusta el diccionario, a mí me gusta el diccionario. Y... Eh, si uno busca la palabra virtual en el diccionario, una de las excepciones es que tiene la virtud de producir un efecto, aunque no sea en presencia. Entonces, eh, si podemos llorar al ver una película, ¿por qué no podemos emocionarnos? ¿Por qué no podemos reír? ¿Por qué no podemos divertirnos y, y producir cosas desde la virtualidad? Digamos? Esto era lo primero que quería comentar porque me parece, me parece importante y porque frente a la pandemia todos nos encontramos de, de pronto con la necesidad de re, reconstruir eh, nuestros modos de, de enseñar y, y yo particularmente creo que quizá uno de, de los elogios más grandes que, que recibí de parte de un alumno es este, la pasé también en sus clases que ni siquiera se sintió que estábamos en la virtualidad. Y, digamos, esto me resultó significativo. Este, bueno, por otro lado, ahora le, le voy a dejar a Paula, acordate que tenemos una actividad para proponer a los que están. Sí, pero... ven mi pantalla porque yo que no veo a nadie y solo veo mi pantalla. O sea, no veo ni el reloj para portarme bien. Estamos al horno. Sí, se ve. ¿Se ve? Yo, en caso, de... Sí. Bueno, yo iba a partir un ratito y después te toca a vos este, que no sé cómo voy a hacer para salir. Pero sí, la propuesta que hoy tenemos, como dice Estela, cruza un poco las emociones. Y cruza las emociones como universo de posibilidad. Porque si lo que generamos en el aula tiene que ver con emociones positivas, entonces. Probablemente lo que resuene en esos estudiantes, lo que se genere en el aula y lo que se pueda producir en ese encuentro, sea presencial, virtual o bimodal, tendrá que ver con una construcción de saberes, con, con un tejido que va más allá de un conocimiento disciplinar, que seguramente tenga que ver con habilidades, con capacidades, con una visión política de poder participar en un mundo digital. Eh, y, que, y que seguro que si es a través del juego, tendrá características como las que vamos a ver hoy. En eh, cambio, si las emociones que generamos con el material que estamos disponiendo en el aula son negativas, probablemente logremos más abandonos, <ríe> y que la gente en una situación en la que esté y complicado se vaya bajando de nuestra aula, o no la prefiera. Tenemos una pregunta para iniciar y es invitarlos a jugar, a que respondan, voy a tratar de salir de la pantalla, a qué jugaban cuando, miren no puedo salir, ah, auxilio, no puedo salir de la pantalla completa. Si aprietas escape quizás pueda. Escape y fíjense que está pensando, entre que mi ah, sí. Genial y se ocupó todo. No, sí, si si se pudre todo. No me digan que a ninguno de ustedes les pasó de tener que dar una sincrónica y que se cortara internet ah. este, o que la computadora empezara a actualizarse en ese momento. Oh. Es un clásico. Entrar desde el teléfono, como pasó en la prueba que hicimos hace un rato con Estela y tuve que entrar desde el teléfono porque la compu no quería. Este, ¿cómo hacemos para compartir la.? ¿Viste? Todos dicen, todos pasamos por esto. ¿Cómo hacemos para compartir la encuesta? No, no Yo tengo, les voy a poner en el chat un enlace. Eh, puede fallar también, eh, pero. Bueno. Eh, un enlace. Los que quieran entrar ahí y están todos invitados. Eh, si quieren puedo poner el código QR para que, para que lo escaneen y entren desde el celular, pero entrar ahí simplemente en unos, en un minuto, no más, poner a qué jugaban cuando eran chicos. Fíjense que van a encontrar unas eh, opciones. Hay, hay algunas opciones y ustedes tienen la posibilidad de agregar alguna opción más de ¿Qué? las que nosotros sí, pues. colocamos. ¿Sí? A ver. ¿Ponemos manos a la obra? Comparto eh, pantalla para que puedan ver el, el código QR. Me eh, gusta que tome posesión de mi computadora el y me saque mi navegador. Me saca la barra. ¿Cómo se nota cuando uno está más, más acostumbrado? A, otra, a cada plataforma, ¿no? Yo soy más de Zoom y cómo el mudarte te hace como reacondicionar la cabeza. ¿Tenés respuestas este? Allí ¿Así? ¿Así no? yo pude responder. Bien, Gaby ya contestó. Ay, quiero aclarar, cuando les digo por el nombre corto, de este, un cariño y respeto absoluto, eh, no, no quiero que, que parezca, pero a Estela, que es mi co de hace un montón, y a Gaby, que las conozco, que compartimos, como me sale el abreviado. Pero por favor, quiero aclarar que es con el profundo respeto del caso. Totalmente. Eh, bueno, suspenso. Dado. ¿Se puede? Sí, sí, sí. sí, se puede. ¿Pudieron responder más o sí, menos? Sí, se puede. sí, ya estamos, ¿podemos darlo por cerrado? Queremos saber. Queremos saber. ¿Por qué me bueno, vamos a ver. Eh, esperen que... Vamos a ver. Finalizo votación. Finalizar votación. A ver, votaron 17 personas. Eh, lo están pudiendo ver, ¿no? A juego de no, porque estás compartiendo una ventana, me imagino. Perdón, perdón. No, no, estás compartiendo. Eh, ahora sí, lo pueden ver. Porque. Eh, a ver, aquí, aquí más... Juegos de rol primero. Un sí. 100, después, juegos de mesa. Después. Sí. Pintura, de dibujo, canto, creación, me encanta. Me encantó. Y después, medio empataditos, la construcción, los deportes y los juegos. ¿Hay algún escrito? ¿Cómo? ¿Alguien? No, tú no, no. muy bien no, no agregaron nada más, parece que, digamos, bueno, les tendríamos que dar más tiempo o hacer la votación en forma sincrónica para que, para que esto se dé. Ahora, si, si tuviéramos más tiempo, perdón, si tuviéramos más tiempo para, eh, para charlar, yo hubiera preguntado, ¿y ahora a qué juegan? ¿No juegan? Sí, claro que sí. Todos sí. de mesa, más que nada ahora. Sí. <risa> Punto. Eh... A todos. No, a todos. Esos en solitario, esos que nos dejan medio como abstraídas o abstraídos, bien Sí, los del cielo también. Sí, los del cielo que nos atrapan. Sí. Eh, juegos de estrategias. Rompecabezas. Y tenemos... Pero yo les hago una pregunta, me encantan los rompecabezas, pero les hago una pregunta más. Eh, la pregunta es, si tuviéramos que comparar la cantidad de horas que jugábamos cuando éramos chicos y la cantidad de horas que dedicamos hoy a jugar... Disminuyó, ¿verdad? No podemos jugar. Una barbaridad, sí. Una barbaridad. Y si yo les digo que no es así, y si yo les planteo que no es así, eh, ¿por qué? Porque a mí me gusta el diccionario, yo se los conté. Y el otro día se me... Eh, se se me, entró, me entró en la cabeza la idea de de saber la etimología de la palabra jugar. Y resulta que la palabra jugar viene de una palabra en latín, yocare, y buscándola en el diccionario, ¿con qué me encontré? Perdón, no estoy compartiendo pantalla, sino que lo estoy mostrando en mi propia... Perdón, que no puedo salir... Ah, no se ve, porque no se ve, pero la a ver, a... dice... Dice simplemente, de de me, la... les, yo, jugar, del latín iocari, hacer algo con alegría, con el fin de entretenerse, divertirse o desarrollar determinadas capacidades. ¿Qué quiere decir esto? Que si estamos enseñando con alegría y pasión, estamos jugando. Estamos jugando. Hacer algo con alegría. A partir de ahora lo voy a tener como lema. ¿Mm? Y bueno, Paula quería compartir algo más sobre esto. Sí, a ver si puedo presentar la pantalla del Genial y para que sigamos avanzando. Les preparamos una... Creemos que son preparadores para contarles lo que nosotras hacemos en el aula con la perspectiva hasta que dice Estela de, de compartir desde la alegría de, de poder co-construir en el aula de invitar al otro a disfrutar de la experiencia entender los procesos de enseñanza y aprendizaje necesariamente para que suceda así puedo Ahí estás compartiendo pantalla. Yo lo hago a propósito. La respuesta en abismo esta de ver. Es que me quitan, ah. me quitan el panel de Me pongo a compartir pantalla. y qué juegos disfrutan hoy. Porque nosotras nos preguntamos qué pasa. Con el juego en la etapa adulta, si dejamos de jugar o cambiamos esta modalidad de juego, tal vez se vuelve un juego más serio, probablemente es que ya no necesitamos. Entonces, nosotras queremos contarles cómo entendemos la ludificación o gamificación, de hecho, cómo la llevamos a la práctica en el aula, y entendemos dos tipos de acepciones, una más concreta, que tiene que ver con un ex, con una estrategia que uno utiliza, con determinadas herramientas, con unos pasos a seguir que vamos a ver más adelante, eh, con, con una metodología alrededor de una actividad en concreto que puede ser aislada de, eh, que, que puede ser aislada respecto del resto de mi programa, o como la dimensión de la actividad docente, que me gusta pensarlo, como la metáfora del té. ¿Vieron que cuando uno pone un saquito de té en una taza todo se tiñe? Bueno, ¿qué tal si la clase, si teñimos el aula, si nuestras propuestas invitan a hacer compasión, invitan a convocar desde eh, las fortalezas de cada uno para complementarse? Nuestra eh, propuesta. ¿Por qué? Porque ¿qué implica tomarse en serio al juego? Brinda oportunidades, oportunidades de crecer. Fíjense en estas imágenes lo que nos evoca. Tenemos a estos personajes que son eh, unos perritos que se convierten en otra cosa, en el poder de la metáfora, en el poder de la creación, de, de ubicar a esa misma persona en otro, en otro lugar, en un imposible, en un contrario, en dar lugar a la imaginación para que lo que está en ese universo de posibilidades, que a lo mejor no es mi realidad política actual, eh, pero que me convoca a poder eh, soñar, evocar, imaginar, proyectar. Eh, también tiene que ver eh, con la diversidad en el aula, fíjense la cantidad de flechitas que ven ahí con poder acompañar en diversos recorridos, con poder considerar individualidades y el conjunto, cómo las individuales, individualidades se pueden potenciar para que el conjunto esté nutrido de lo mejor de cada uno. Eh, y para nosotras es importante la narrativa, la narrativa de eso que nos interpela, eso que como seres humanos nos evoca emociones y nos provoca. Eh, que estaría representada por la última imagen. Eh, también creo que tiene que ver con, con los roles de poder que se dan al interior de las aulas, eh, con este oficio de estudiante y el oficio del docente, que muchas veces es un tanto vertical, habitualmente así sucede, y que a lo mejor en, en el juego, si yo invento una consigna en la que ponga a los estudiantes en otro lugar, entonces tal vez podemos participar en la construcción del conocimiento desde otro lado. ¿Querés? Sí, este. Bien. ¿Querés que les, les muestre ahora, los mostramos más tarde, eh, nuestra última producción? Eh? Sí, porque creo que aparte tiene que ver con esto, con las ventajas de ludificar, a ver si puedo salir de compartir pantalla. Lo voy a de, miliendo, de tener la... eh, A ver, eh, cuando hablamos de, de ludificar y hoy estábamos discutiendo un poco acerca del tema y preferimos ludificar para no utilizar el término gamificar que puede tener eh, quizá eh, una noción asociada a lo competitivo cuando, a ver, eh, sabemos que básicamente los juegos pueden ser de colaboración o de competencia No sé si alguna vez eh, escucharon hablar de los juegos de suma cero y los juegos de no suma cero En el juego de suma cero yo gano cuando el otro pierde En el juego de no suma cero ganamos todos, o perdemos todos, pero tratemos de evitarlo y la manera nuestra de entender la ludificación eh, apunta más a esto, de que ganemos todos. Entonces, esto fue, es primicia exclusiva para, para este conversatorio. Ayer teníamos una sincrónica para presentar el trabajo práctico obligatorio. Sí, pero y decidimos presentarlo. Es para una materia que se llama principios de diseño y evaluación de materiales didácticos en la virtualidad ¿Sí? y decidimos presentarlo de una manera diferente entonces comparto si me deja comparto ah, de arriba y la el... ventana me pasa solo a ¿no? mí eh, trabajo práctico grupal obligatorio no sé si alguno reconoce este mapa está un poquito alterado pero ¿es el eh, del C? ¡sí! <risa> bien Eso, ¿no? es el del C, solo que inventamos un nuevo país este, al que llamamos Tikakistán y inventamos una historia, que no se las voy a leer para no aburrirlos, pero resulta que Tikakistán, que fue durante mucho tiempo un imperio, ahora es una república con un gobierno democrático nuevo que decide invertir en educación. Y entonces el presidente de Tikakistán, que se llama Armando la Cultura, eh, y la primera dama, concepción moderna de la cultura, deciden eh, invertir en educación y eh, garantizar la accesibilidad de, de la tecnología, el acceso a la tecnología, pero además eh, que, que las universidades puedan eh, desarrollar, puedan tener cada una un comité de notables. De, de, de expertos para evaluar los materiales didácticos eh, que se utilizan en esas carreras, en, en esas universidades. Entonces, bueno, aparece la historia del, eh, del emperador an, anterior, eh, anterior a, a esta transformación en república, eh, el emperador Adoquín I, también conocido como Adoquín el Adoquín. Y, y bueno, y en el medio de esa narrativa, eh, el presidente envía un pergamino, ¿no? Eh, no importa, digamos, no, no se los leo, pero está con el, el escudo de Tikakistán y con la frase de nuestra poetisa nacional, Soy la lírica, que dice, esto lo leo, no es una gran poesía, ¿no? Pero, Adelante no bajéis los brazos, oh compatriotas de Tikakistán, juntos diremos en muy corto plazo que hoy finalmente las Tik, aquí están Firmado el precio. Eh, bueno, y después la vocera presidencial hizo el comunicado oficial con las características de, eh, de este esta misión, esta convocatoria, a los especialistas en diseño y evaluación de materiales didácticos. Eh, a, mí lo que me gusta, nada. a mí lo que me gusta de nuestro, de nuestro trabajo es que acá apelamos a, a, nuestros, a nuestros participantes del seminario a que puedan como formar parte de esa narrativa, ¿no? a que se involucren con un, con un relato que, como sabemos, nos convoca desde otro lugar, a que si solamente aparecen las consignas de un TP un poco desde el humor, un poco incluyendo eh, eh, alguna, algunos guiños a eso que forma parte de su día a día o que puede formar parte de los conocimientos que ellos traen, como el TED, un poco de poesía, como no sé, eh, cuestiones, cuestiones que interpelan y que, y que conectan con, con emociones de ellos de antes, con cuestiones que conocían. Y después, un poco de eh, la norma, un poco de, de, de la tranquilidad de lo que te establece pasos a seguir para poder cumplir con una evaluación dentro de un seminario de posgrado. Digo, tampoco es que somos quemadas y chicos, no es nuestro estilo. Entonces... Sí. Ahora tienen el desafío como especialistas, como si ya hubieran, es como si les propusiéramos un desafío lo más real a cuando ellos egresen, digamos. Es como, es como ponerlos en un lugar en el que pueden construir, en este caso es co-construir porque son trabajos en, en equipo, eh, que nos pareció una manera original. Y lo que más satisfacción nos dio es que después de la hora 10 de estar hablando de estas consignas, de presentar el trabajo, terminamos todos con una sonrisa y decíamos con Estela al final, ¿cuántas veces presentaste un trabajo práctico? Es decir, pusiste una de las situaciones complejas del aula, ¿no? la parte de la evaluación, y se fueron sonriendo con ganas de empezar a trabajar. No sé, digo, somos privilegiadas. En, en poder contar con experiencias de para ver si la mecha se enciende y se en otros lados, eh, no, por eso agradecidas también queríamos compartir. Este voy a volver al PPT porque no sé qué hora es, pero nos van a apagar la luz. Se apaga la luz. Se pierde un poquito el audio. ¿no? Sí. Sí, sí, se, se entrecorta por momentos. Bueno, yo lo voy a sostener. al inicio. No podés creer que me volvió al inicio? No se preocupen. Este dibujito divino. Esto tiene que ver con lo que decía Estela sobre competir o colaborar, que en nuestro caso, eh, fíjense que la consigna apunta a que la relación entre los usuarios sea de colaboración y co-construcción, incluso primero es un trabajo en grupo para para lograr una, un instrumento de evaluación de esos materiales y después hay una instancia de coevaluación entre colegas, entonces van a poder generar como un insumo eh, con la retroalimentación de los compañeros. Si quisiéramos hacer algo así como hicimos con Estela, hay pasos para implementar la ludificación en el aula que dice la teoría y que son definir los objetivos o metas a alcanzar, construir una narrativa, proponer un reto específico, Establecer las normas, crear un sistema de recompensas. Odio, esta nosotras vamos a confesar, no, la recompensa acá que sería la evaluación del curso es un poco fuerte. Así que esta no sé si la cumplimos, se los confieso. Proponer una estrategia de juego que sea la colaboración, la competencia o combinación de ambas. Establecer niveles crecientes de dificultad. En este caso ellos tienen que elaborar la rúbrica y después, como trabajo final, después de la devolución de los compañeros y de la devolución nuestra, dentro de tres meses tienen que presentar un trabajo final en el que usen esa rúbrica para evaluar, no, para diseñar un material didáctico propio. Eh, y, por supuesto, reflexionar sobre lo aprendido, porque una de las cosas que mencionaron antes las profes tiene que ver con la metacognición y nosotras somos como muy, muy solidarias con esa teoría. No sé si me olvidé algo. Bien. Estamos terminando, quédense tranquilos. ¿eh? Pero estos disparadores que tenemos acá, el ejemplo ya lo abordamos. Eh, otros son acá recursos gratuitos, como mencionar que existen Kahoot, Educaplay, World, World entre otros. Después eh, les vamos a, a brindar un presente, al final un enlace um, a un blog que tenemos donde vamos compartiendo eh, herramientas gratuitas disponibles, porque parte de la invitación que nosotras queremos dejarles es que se animen a probar. Eh, a, a probar incluso en, en las aulas, a probar, no sé, en las vacaciones, eh, empezar a disfrutar de estas herramientas solo por jugar y después poder con confianza ir llevándolas al, al aula. Tenemos un compañero que con Cajut, que es de Trivias, se armó una trivia con, con sus hijos, tipo carrera de mente, pero eh, digital, en los celulares, ¿no? Yo creo que hasta aquí, no sé cómo estamos de tiempo, pero creo que hasta aquí estamos. Me parece que no tenemos tiempo. Eh, a ver, yo solo quería compartir simplemente esto, digamos, el profesor hace un ratito habló de la teoría sociohistórica de Vygotsky y, y estoy totalmente de acuerdo con lo que planteó, eh, pero eh, tam, eh, apoyada en Vygotsky, pero también apoyada en Piaget, y creo que estoy hablando de autores que conocen todos, eh, a mí en particular de Piaget me gusta una frase que caracteriza el operatorio formal que eh, dice: habla de considerar lo real como subconjunto de lo posible. Muchas veces no entienden esta frase, yo tengo que insistir con la explicación, pero ¿vieron esta frase tan común hoy en día de es lo que hay? ¿No? Es lo que hay. Es lo que hay. Este, como si dijéramos, esta es nuestra realidad y no hay otra. Pero esa frase de, de Piaget, considerar lo real como un subconjunto de lo posible, lo que me está diciendo es que no es determinante que la realidad sea así y que uno puede cambiarla eh, o puede intentar cambiarla de alguna manera. Puede imaginar otros mundos como hacen los adolescentes en el operatorio formal y entonces... A ver, el, el pedido, la invitación que hacemos nosotros es intentar desacartonarse, animarse eh, a proponer algo diferente, que, eh, animarse a probar, como decía Paula, y ver cómo es posible construir otras realidades eh, más allá de la que tenemos aquí. Porque algunos... al yo he conocido alumnos algunos docentes que con la pandemia se, eh, mostraron su tecnofobia, por ejemplo, y dieron clases por mail, o por WhatsApp, o por grupos de Facebook. Y, y yo creo que no daban clases, porque por mail mandaban PDFs, y para mí eso no es una clase, es casi como rendir una materia libre, entonces, aprender, desacartonarse, probar, jugar, insisto, jugar, eh, proponer narrativas, eh, creo que eso es lo que puede hacer que la realidad empiece a ser un subconjunto de lo posible y que podamos empezar a construir lo posible. Y para los que digan que es poco serio, perdón, pero lo voy a buscar porque lo tengo aquí, hay una frase de Nietzsche que, decía, que dice, la madurez del hombre es haber vuelto a encontrar la seriedad con la que jugaba cuando era niño. Eh, los, los niños juegan mucho, hacen las cosas mucho más seriamente que nosotros, sobre todo cuando juegan. Entonces, ¿por qué no...? Dedicarnos también nosotros a jugar. ¿Por qué está mal visto jugar en la universidad? Sí, ya dijimos que jugar es eh, hacer algo con alegría y esto sirve para desarrollar habilidades. Bueno, yo creo que, que yo en creo, este sentido, Este me parece que una de las cosas que en las aulas uno ve y con preocupación, esa veces la apatía, ¿no? Que es peor que la antipatía, digo yo. Porque sí, el estudiante que te desprecia, bueno, es una batalla en particular. Pero la apatía esa de, bueno, vengo porque esta es una materia obligatoria, pero en realidad yo digo en, ¿qué me viene a la mente? Si en el juego hay una si el poder interpelar al otro a que participe desde sus fortalezas, si el invitar a explorar distintas posibilidades eh, no es una invitación políticamente correcta, interesante, atractiva, digo, vayamos por ahí, porque no estamos, no estamos más que intentando formar a nuestros a nuestros estudiantes, a nuestros estudiantes desde, desde paradigmas que son nuevos, que tienen seguramente resistencias, pero que me parece que pueden dejar huella, pueden generar experiencias valiosas de aprendizaje. Eh, yo creo que cuando diseñemos experiencias, eh, cuando pensemos tanto en clases sincrónicas como que nosotras le llamamos encuentros, ¿no? Ayer una de las participantes del seminario decía, para mí esta es una clase vivencial. Me encantó. <risa> claro, esto que pasa acá moviliza emociones. No es solamente escuché un video en el que el profe me explicaba el tema y me ayudó a entender, porque la verdad que cuando lo leía del autor... Perfecto. Ese es un nivel de, de acercamiento que realmente se agradece. De hecho, muchos estudiantes te dicen... Ah, va profe en video y nosotros lo ponemos y lo ponen mientras cocinan, ¿eh? no, no crean que nos están mirando, se los digo. Pero ¿qué pasa si cuando generamos un encuentro pensamos qué se pierde? Y esto, ustedes que van a volver a la presencialidad, porque se los confieso ahora que les dije todo esto, yo soy profe virtual nada más, siempre lo fui, esa es mi trayectoria y la verdad que estoy feliz así, lo disfruto mucho y mi pasión hace que no me importe que sea a través de la compu, eh, ¿qué se pierde el estudiante que no viene a la clase? Dice Rebeca Nijovic, hay que pensarlo, hay que pensar qué plus podemos brindar en esta experiencia por lo que valga la pena participar, por lo que valga la pena de eh, arena. Es más, nosotras que somos fan de la metacognición, yo decía, incluimos en nuestras clases algunas preguntas que hacen a ¿cómo aprendo mejor yo? ¿Qué me moviliza que la profe en video me esté hasta, les voy a decir algo, pronunciando el autor? Porque, ¿qué pasa con los...? Bueno, ustedes todos tienen esa tonada divina, pero digo, ¿qué pasa cuando eh, los alumnos leen en el PDF ¿no? o, en, o en la fotocopia y después no saben pronunciar los nombres de los autores? No es que sea grave, pero digo, es parte de eso que se transmite en el modo de hacer de la disciplina también es lo que nosotros tenemos naturalizado, y que el que no, digamos, el que no, no nunca escuchó cómo se dice, por eso también valoran el que uno pueda ponerlo en palabras, en video. Bueno, no nos queremos exceder, no sabemos, no sabemos si respondimos a todas sus preguntas, pero estamos súper disponibles para, para el diálogo, para el intercambio. Aprovechamos entonces, para los que quieran hacer preguntas, las pueden hacer por el chat. Gracias por sus palabras, son muy... Mm. Sí. Creo que más que una pregunta, yo como quería agradecer eh, esto que nos han eh, expuesto, desarrollado, porque quizás a veces te olvidas de esta parte lúdica, que sí puedes eh, implementarla quizás en una clase o en otra, pero está bueno como pensarlo como un atravesamiento de nuestras prácticas, que bueno, no está de más como recordarlo, ¿no? Entonces... Gracias, profe. De hecho, creo que es un camino de ida. Tal cual. Porque una sí. vez que uno empieza a fomentar este interés, a que la gente tenga ganas de participar, lo que vuelve, bueno, esto es así en la vida, ¿no? Lo que uno da, vuelve. Y bueno, cuando empezás a practicar esto, cuando probás y cuando te entusiasmas, y el otro se entusiasma con tu entusiasmo, y se arma una sinergia que es muy potente, la verdad que uno no puede más que decir, somos afortunados, vamos a seguir probando por acá. Incluso acá eh, en el blog, que en algún momento les vamos a dejar en el chat, yo después si querés este lo busco, pero no, no, no, no tengo... No, yo ya lo tengo, ya lo tengo. Eh... Eh, perdón, ¿puedo decir algo? Eh, porque aparece, digamos, algún otro consejo para combatir esa indeseada apatía. Y, y es una pregunta difícil, pero a ver, ¿qué es lo contrario de la apatía? Lo contrario de la apatía es la pasión. Digo, haciendo un juego, me gustan las etimologías, no sé si se dieron cuenta. Eh, y, y en esto de ponerle pasión a lo que hacemos y de incluso hasta animarnos a, a, a algo diferente, como inventar un país. Eh, en realidad, o de quedarnos hasta las 6 de la mañana para diseñar, bueno, yo me quedo hasta las 6 de la mañana y ella se levanta a las 6 de la mañana y sigue, este, oh. así funcionan las cosas. Eh, lo que intentamos comunicar es la pasión también por lo que hacemos, porque no podemos enseñar todo, pero si logramos transmitir la curiosidad y la pasión, y las ganas. Bueno, para, para nosotros está, es misión cumplida, porque, porque, a ver, ¿cuál es el rol hoy del docente? Sí, hay cosas para enseñar, pero también a veces los pibes preguntan, ¿y, y para qué? A ver, cuando me dan una, un, me dan una clase... Yo pongo el ejemplo de las clases que yo las he tenido en la universidad donde nos dictaban. Yo decía, a ver, ¿para qué me van a dictar? Dejen el material en la fotocopiadora, yo hago las fotocopias y me ahorro tiempo, me ahorro, me ahorro vida. Eh, eh, esto que nosotros intentamos proponer es todo lo contrario, es... Eh, Tratar de estar tan presentes como sea posible es para comunicar la pasión que sentimos. Y la pasión que sentimos por recuperar esa dimensión eh, lúdica también. Y creo que, por suerte, eh, por suerte muchos de los estudiantes... Reciben eso, se sienten un poco atravesados por la idea de que está bueno enseñar así y, bueno, se lo llevan con ellos. Entonces, bueno, hemos dejado nuestro granito de arena y estamos más que satisfechos. Eh, también es cierto que parte de, de la atención al estudiante tiene que ver con, vamos a decirlo también, Estela, pues si no parece que, que solo nos gustará jugar tiene que ver con una revisión teórica que fundamenta todas las propuestas, nosotros hoy no, no venimos a decirles la teoría, digo, de, detrás de cada una de las clases en las que incluimos esto de la metacognición, con preguntas que tienen que ver con el contenido, con cómo cada uno aprende, la invitación también es a que cada estudiante se conozca, vaya identificando su potencial, e invitarlo a jugar luego, o invitarla, el juego completo. Esto muchas veces no, no sucede en las asignaturas que son como partes aisladas, ¿no? Parece que si no fuera en la última práctica esto no se pudiera ver o que, ¿no? Y nosotras lo que proponemos muchas veces es ponerlos en el rol de, mm. de egresado, como dicen, ¿no? que puedan participar incluso desde las fortalezas que, que ellos vayan identificando y eso también los pone en otro lugar, porque vos, vos podés colaborar desde el porque tenés, desde lo que naturalmente te eh, Preguntan ahí si la gamificación puede utilizarse como una estrategia para evaluar. Absolutamente, sí, absolutamente de acuerdo. Y es más, eh, en algo de lo que comentaba Paula sobre un colega que estuvo trabajando con nosotros en un curso, eh, él utilizaba las trivias de Cajut como una forma de hacer repaso de contenidos previos a una evaluación. Y eh, los resultados que obtenía eran fantásticos eh, porque cuando uno está haciendo repaso, que, que los estudiantes quieran seguir... Quieran seguir repasando y que quieran más, quieran más, que un estudiante te pida más, ya de por sí es satisfactorio, porque en general lo que piden es menos, no de decir, esto es así, entonces bueno, eh, sí, se puede utilizar para, para evaluar ya sea un, una, una actividad gamificada o bien una propuesta con una narrativa creativa que habría que, que pensarlo, hoy lo estábamos discutiendo con Paula, si lo podríamos llamar gamificación en sentido estricto o en sentido amplio, pero para nosotros la gamificación es... Eh, es una manera de viajar. ¿no? Eh, Kierkegaard decía que la felicidad no es un punto de llegada, sino una manera de viajar. Y, y en términos de entender el jugar como alegría, bueno, nosotros decidimos viajar de esta manera. Mira, este también hay una pregunta que tiene que ver con que la gamificación, si forma o no parte de la narrativa transmedia. Eh, la narrativa transmedia, para los que no sé si están todos familiarizados con, con el tema, tiene que ver con proponer eh, un universo narrativo que se despliegue en distintas ventanas, que tienen que ver con distintos medios. Un ejemplo muy claro es Harry Potter, que tiene un libro, que se hizo película, que tiene videojuegos, tiene Lego, tiene personajes en distinto tipo de, de juguetes y. Y que, y que abre un universo que me permite ir conociendo cada vez más de esa historia que me interesa, como por ventanitas que puedo consumir, porque viene del mundo del marketing, puedo consumir de manera aislada y entenderlas, pero si consumo cada vez más de ese rompecabezas, voy a tener como más información sobre, sobre eso que me gusta. Bueno, también puede ser Marvel, puede ser, eh, por supuesto, Star Wars, eh, hay muchos ejemplos, quiero decir. Nosotros podemos usar gamificación en narrativa transmedia. Lo que sucede es que como docentes universitarios eh, de universidades públicas estamos bastante como... A ver, son, son de los proyectos que llevan eh, desarrollo. Tienen que, yo voto porque se hagan en equipo docente, y no por un llanero solitario, si me permiten el, la licencia, ¿no? Eh, porque qué lindo sería, listo, ya empecé a soñar, una reunión de cátedra en la que cada uno diga, no saben lo buena que soy con Padlet, soy la mejor. hago unas líneas de tiempo, la gente queda, entienden todo, toda la cronología de este tema que... Es un chino y está lleno de fechas que, que realmente, realmente hoy en día aprenderte fechas de memoria, cuando Google te las muestra, hay que ver para qué, ¿no? Entonces, bueno, Bárbaro, yo voy a armar una línea de tiempo. Bueno, yo voy a armar un blog en el que los estudiantes puedan comentar las entradas de, de este autor. Voy a ir a entra una entrada por semana y que hagan un comentario crítico sobre ah, genial, yo me voy a hacer un TikTok, un TikTok con videos que, no sé qué, y, a, y así vamos alimentando, con aquello que disfrutamos hacer, vamos a insistir, con aquello que, ¿saben qué? Yo disfruto jugar con mi hija, entonces esto puedo, ella y me va a ayudar y voy a aprender, bueno, y si otra parte, que esto es parte de la narrativa transmedia, y si otra parte la derivamos, en los estudiantes, en la producción de los estudiantes, porque estamos muy acostumbrados a que los cuestionarios nos ayudan a evaluar. ¿Qué pasa si tuviesen que elaborar ellos eh, algún material didáctico, no, perdón, algún material audiovisual, que haga que nos demos cuenta, eh, por ejemplo, de una síntesis que... Si llegaste a... Ser, El micrófono, Paula. ¿En serio, otra vez? Ay, les pido disculpas, pero pienso en la creación de, alguna, de algún recurso, de alguna herramienta, de algún medio que tengan que usar y que nos demuestre que llegaron a conclusiones luego de un recorrido. Este tipo de cosas son las que nos invitan estas herramientas que están disponibles, las que les vamos a compartir, son gratuitas y que tienen que ver con el explorar. El explorar y el, y el partir un poco ese poder que se da en el aula, que eso también hace forma parte de lo que genera motivación, eh, la, la horizontalidad. Muchas gracias. Exactamente, yo creo que lo que dijo, lo que dijo Paula es, eh, de alguna forma, lo que pasó sin que lo buscáramos, pero por afinidad, entre Paula y yo, por ejemplo, porque Paula, digamos, este, se entusiasma con el genial y porque es una manera de presentar mucho más, visual, mucho más, eh, más colorida, mucho más rica, y, y yo, por ejemplo, eh, me, me entusiasmé mucho con una herramienta, ahora copio la dirección del blog, eh, que se llama H5P, eh, y que me permite, por ejemplo, tomar un video de YouTube y hacerlo interactivo, ¿no? que puede ser una instancia de evaluación esa también sí, contá un poquito cómo claro. hace eso no sé cómo estamos de tiempo pero eso también es gamificar eso está bueno claro y bueno, ¿qué hacemos? Este, compartimos solidariamente lo que cada una preparó para que la otra lo pueda utilizar y eh, simplemente quería agregar una cosita más eh, eh, hay un, un refrán en en italiano, que dice, lo mejor es enemigo de lo bueno. Y a veces eh, esperamos que los, las, los grandes recursos nos aparezcan generados por el género solitario, ¿no? como, como decía Paula, que alguien elabore grandes materiales muy bien armados, muy bien eh, muy bien hechos con altísima tecnología pero que para, para nosotros implementarlos no es tan, tan práctico porque no dice lo que queremos eh, nosotros transmitir entonces, ¿por qué no nos animamos a algo más casero? un poquito más de entre casa pero que de alguna forma nos represente y bueno, eso simplemente creo que que está bueno que nosotros nos animemos a crear. Eh, yo les paso, perdón. Autores. Autores. A la clase. Si quieren ir, perdón, si quieren ir compartiendo por el chat, eh, porque algunas personas ya se tienen que ir retirando, entonces podemos ir haciendo como un cierre. Sí, Una pero pequeña no, no tengo acá. De... no puedo mostrarles video ahora, pero se lo puedo mandar a Gaby que se lo. Después. Perfecto, Mira, lo puedes mandar y nosotros lo compartimos. Me está tomando la. Me toma el de pantalla y me pone en pantalla completa el navegador sin permitirme mis pestañas. Perdónenme, pero estoy inhabilitada. <risa> no, no, no te brotes. No te brotes. Eh, lo que acabo de poner en el chat es un blog que armamos nosotros con aquellos recursos que usamos eh, y que nos han reportado utilidad. Muchos de ellos son gratuitos, otros tienen una parte gratuita, pero eh, digamos la idea es no gastar plata, ¿no? No sé si ustedes comparten mi, mi opinión, pero... Y, <risa> Eh, porque hay que ahorrar, y, y son todos materiales que hemos probado, que hemos usado, y que nos han nos ha parecido eh, útil, nos han parecido útiles para distintas instancias de eh, la clase virtual. Y bueno, en algún momento habían puesto de un conversatorio sobre H5P, yo me enamoré de H5P, este, así que cuando quieran, eh, porque tiene una potencialidad de in, de interactiva que, y, y además es gratuito y, y nada, es eh, cambia, cambia la forma de pensar la clase. Además, Gaby, en... te digo que Estela, que es y que ya había usado la plataforma del Infold, a a lo contrario que nos pasó a nosotras en el curso que vos tomaste, ella descubrió cómo usarlo. Así que estamos muy... Ah, ¿cómo? Eh, perdón, porque se te corta. ¿Cómo subir un H5P a Info? Claro, ¿cómo poder usarlo igual? Vos, vos en el otro aula, en la otra plataforma, lo podías enlazar, ¿no? Por eso. Bueno, por si tienen alguna curiosidad, este... Hay distintas formas de hacerlo, pero la más fácil es subirla como un paquete scorm. Ah, SCORM. Ah. Ya les tiré. Buenísimo. Por allí el inconveniente que tenemos con Emily, con la profe Emily Suárez, es que, eh, bueno, ella ha experimentado mucho con H5P, pero le sucede que se le vence el permiso de uso del material que realiza. Entonces intentamos a través de la facultad eh, obtener una licencia como por más tiempo, y no lo hemos logrado. Pero el H5P, si lo utilizan bien, es gratuito. Eh, les, les, ¿Me permiten un segundito? Si sí, sí, sí, quieren. Sería bárbaro, sería bárbaro aprender bien... Comparto una pestaña, que es justamente la de recursos para el aula virtual. Eh, esperen que busco interactividad. Eh, acá los invito a explorar, a mirar, a preguntar también si tienen dudas. Acá está el, bueno, se, ve, se debe ver súper chiquitito, pero está Pero se lee... pequeña una pequeña explicación de H5P, pero lo que les quiero mostrar es lo siguiente. Hay un, una aplicación de escritorio que es gratuita, que se llama Lumi, que se descarga de aquí, Lumi Education, eh, con la cual pueden elaborar el H5P en sus propias computadoras, sin necesidad de hacerlo en el, en el aula eh, directamente sí. en el aula virtual, lo hacen en la computadora, lo guardan, de hecho yo tengo una carpeta llena de H5Ps, preta por T, y después lo guardan como H5P o lo pueden guardar como paquetes SCORM o como archivo HTML y lo suben a donde quieran. Y lo tienen como un material de uso para siempre, por así decirlo. Y lo pueden reciclar una y otra vez, porque Paula y yo somos fanáticas del reciclaje. Ah, no llegamos a hablar de eso hoy, pero sí. Muchas somos gracias, fanáticas. buenísimo. Sí, Gaby, encantadas el año que viene de hablar de H5P, claro. Eh, así que eh, visiten, eh, sugieran si, si eh, conocen otras, otras herramientas, porque nosotras. Paula y yo somos por definición curiosas, somos niñas exploradoras. Así que lo de Lumi, yo lo vengo usando desde hace, bueno, desde que lo descubrí, no me acuerdo cuánto, y es fantástico. Genial. Es fantástico. Bueno, la verdad Porque... es que, que estamos súper agradecidas de sus aportes, de sus experiencias, las de los profes, de ustedes, la verdad que uno de los objetivos principales de nuestro proyecto, de nuestra práctica, era reflexionar acerca de los diferentes modos de aprender y de enseñar con TIC. Y eh, en todo el proceso, y sobre todo en este último encuentro, creo que, que fue un momento donde, donde pudimos eh, compartir y reflexionar ¿no, cierto?, sobre estas cuestiones. Así que cada aporte fue muy valioso. Y bueno, estamos agradecidas también eh, con las invitadas especiales, que la verdad que fue muy interesante su aporte, con los profes, y también bueno con Gaby, que fue nuestra compañera en este año de la práctica, con nuestra profe, con, eh, con nuestra profe Mariana Echegorri, que por ahí debe estar, también con Nadia, que fue nuestra ayudante, así que bueno, eh, muy interesante eh, fue este, este cierre de nuestra práctica, eh, nos llevamos un montón, esperamos que, haya, que hayan podido disfrutarlo y reflexionar acerca de todas estas cuestiones que, que hoy en día hacen a nuestro trabajo, ¿no es cierto? Eh, y la verdad que bueno, también nos quedamos con, con esto de la alegría, que hoy surgió a través de de las pantallas, porque en este año y medio, va, dos años casi que llevamos, eh, bueno, la verdad que escuchamos como más eh, aspectos negativos del aprendizaje en la, en la virtualidad. Y la verdad que poder verlo desde otro modo eh, es eh, satisfactorio, a la vez es un descubrimiento, y bueno, poder eh, hacer algo desde ese lugar, ¿no es cierto?, desde otros lugares diferentes. Así que estamos súper agradecidas como equipo de estudiantes, y, y bueno, muchísimas, muchísimas gracias por estar hoy en este conversatorio. Bueno, gracias a, a ustedes, estamos, Paula y yo, a disposición. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias. Y bueno, nos volveremos a encontrar seguramente en algunos espacios en relación a, a la virtualidad, a la gamificación, al aprendizaje, a la enseñanza. Así que bueno, nos encontraremos en otros espacios presenciales, virtuales. Muchísimas gracias. gracias. Antes de irnos, que todos aplaudan así saco una fotito. Pero un aplauso quieto. Aplaudan así saco una foto. Listo. Gracias Paula, gracias Estela Maris, y gracias a todos los profes, un placer realmente, gracias, gracias, hemos aprendido muchísimo, y hemos disfrutado sí. muchísimo. Eh, exactamente, las dos cosas, aprender y disfrutar al mismo tiempo. Muchas gracias. Y para nosotras también un placer de, de compartir con nuestros profes que los hemos tenido durante, durante nuestro proceso de formación, ¿no? A la profe eh, la tuvimos en primer año, a la profe Testagrosa, y fue como un placer. Después en cuarto también tuvimos a la profe Rebeca y este año al profe Zamboni, así que también es un placer compartir con ustedes desde otro lugar. Muchas gracias por, por participar. Gracias a ustedes por la invitación, muchas gracias. Me está tocando el timbre, así que... Será la hora. Chao, hasta luego. Chao, hasta luego.